ofrece una buena oportunidad para resignificar eh, los, los postulados de la reforma, tal vez ahora desde, desde otro lugar, seguramente desde otro lugar que nos implica esta pandemia que nos atraviesa a todos. Eh, bueno, también me entusiasmé enseguida, quiero... Eh, y comentarles que cuando eh, Manuel y después se, sumió, se sumó Graciela, nos comentaron esta idea, y me pareció súper interesante porque cuando apenas había, poquito tiempo después de que había empezado la pandemia, cuando ya estábamos dando clase virtual, empezó a aparecer la pregunta de ¿va a cambiar la universidad? ¿y cómo seremos? ¿y qué pasará post pandemia Y de, ahora esa pregunta ya Practica, no es que no tenga sentido, sino que ya sabemos que todo cambió y entonces ahora hay que, pensar, hay que pensarse como universidad eh, ya en otro, en otro contexto, con otras, con otras herramientas, con otras, eh, con otras miradas. Por eso me pareció sumamente importante que desde el interior de la universidad estemos pensando y en, en reflexionando sobre la enseñanza universitaria en la virtualidad. Bueno, y a partir de ahí yo voy a eh, expresar algunas ideas, más que nada en términos de preguntas, porque creo que eso es más o menos lo que, lo que conversamos con los organizadores, esto no es, eh, no es una exposición eh, cerrada, ni mucho menos, son preguntas abiertas para ir pensando esta, esta nueva realidad. Eh, no sé si eh, la mayoría, no sé si... ¿Cuántos de ustedes estuvieron esta mañana en una, prese, en una presentación que se hizo, eh, digamos, una reunión de gestión ampliada, donde se presentaron resultados de, de una investigación? Yo no, no quería reiterar eso, esos datos, pero me parece importante contarles algo, por lo menos, de... Lo que fue la. Ese, esta mañana lo que hizo, se hizo es presentar resultados de una investigación que se hizo a nivel nacional de la SPU sobre la universidad y la pandemia, o sea, cómo recibió y cómo, cómo se percibió toda la situación de pandemia en las universidades. Eh, se hizo desde la SPU, eh, por, por el COYA, por el sistema Coya, así que les puede haber llegado también a muchos de ustedes. Eh, y hoy se presentaron esos resultados y también se presentaron algunos, algunas estadísticas muy interesantes sobre la UNER. Yo no voy a desarrollarlas porque me, me ocuparían todo el tiempo y quiero eh, es, expresar algunas otras ideas, pero sí las voy a, men voy a mencionar rápidamente y, y las tengo abiertas después, si queremos, eh, si a alguien le interesa, las podemos dejar, pero si a alguien le interesa ver los datos, lo que sí es importante de esas estadísticas, así en términos generales, es que la universidad en general, ¿eh? las universidades nacionales, han tenido una muy rápida respuesta a, a la pandemia y a la virtualización. Además de todo lo que hizo la universidad, por este tema, no es este, no es este el, eh, el momento, digamos, para desarrollar eso, pero sí para concentrarnos en el tema de la virtualidad. Eh, las encuestas nacionales demuestran que hubo una rápida adaptación y que gran parte de la enseñanza pudo darse virtual. Y que la satisfacción en cuanto a la adaptaci las adaptaciones que hicieron las universidades es relativamente buena. En algunos sectores, lo ven como muy bueno, como las autoridades, por ejemplo, y, y los no docentes, y por ahí los docentes eh, vemos que eh, se reparte un poco más, pero en general la respuesta fue, fue rápida y fue positiva. Inclusive también las preguntas se les hacían a los estudiantes, ¿no? Eh, o sea que en términos generales, eh, el sistema educativo argentino, el eh, sistema universitario, eh, nacional reaccionó muy bien y, bueno, con todos los problemas que puede haber contenido, tuvo una respuesta importante. Y esa eh, encuesta a nivel nacional eh, nos brinda una información fehaciente sobre eso, que vale la pena... Eh, pegarle una mirada a esas encuestas, y también es muy valioso, no sé si María Laura tiene después algunos datos para presentar, si no yo también los tengo, el secretario académico me los pasó después de la, de la presentación de esta mañana, ya le digo, de análisis al interior de la universidad, ¿no? Univers eh, en conjunto, sobre retención ¿sí? de los alumnos, nos interesaba mucho saber, bueno, ¿y qué pasó adentro de la universidad? con esos alumnos que sí, está bien, les dimos clase virtual, pero los, los, los retuvimos, sobre todo los de 2019-2020 y 2020-2021, ¿no? Y los datos eh, no son malos en compar comparativos con, a nivel, con la media nacional y con los años anteriores, o sea que eh, eso demuestra que eh, pudimos mantener por lo menos el nivel que se estaba teniendo de retención, eh, de cantidad de, exam de presentación a exámenes, etcétera Hay una serie de datos también muy interesantes que también, eh, por supuesto, están a disposición y que yo no quiero, no, no, no como que no da el tiempo para mirarlos detenidamente, pero al que le interesa podemos volver sobre ello, porque es un poco la base de esto, ¿no? Lo que, esto que nos dice la universidad ya cambió, la universidad ya cambió, eh, tenemos, eh, si bien lo hicimos, bueno, fue una cuestión necesaria eh, por, por, la, por la situación de pandemia, pero se generó toda otra universidad, esta mañana decía... Rosana Puy, nuestra ex secretaria académica, ahora funcionaria de la, de la Secretaría de Políticas Universitarias, que en este momento, eh, o antes de la pandemia, digamos, la, el sistema universitario ya tenía 500 carreras a distancia, que ahora esto obviamente va a cambiar rápidamente, eh, y que va a haber seguramente propuestas híbridas y propuestas otras innovaciones en torno a esto, se abre un panorama muy, muy interesante, muy, eh, muy incierto también en parte, pero, pero digamos para lo que es el panorama de la universidad es muy... muy es amplio lo que se abre. No me voy a, no voy a, y mis preocupaciones no, no pasan mucho por la cuestión tecnológica, y eso se lo voy a dejar seguro. Carolina tiene más datos para dar sobre eso, así como María Laura puede puntualizar algunas cosas de la UNER. Yo más bien me, me puse, a, me puse a, a, a pensar y a reflexionar sobre algunas cuestiones que van a tener que ver con las políticas universitarias a nivel nacional, pero obviamente a nivel UNER, ¿no? Y bueno, y me hice algunas preguntas que las expreso sintéticamente, ojalá tengamos después algún espacio para volver sobre ellas. Me parece que a mí, me eh, digamos, una de las cosas que me preocupa es con qué estudiante nos vamos a encontrar. Eh, no quiere decir que no me preocupen los docentes, pero ahora en particular la pregunta que me hago tiene que ver eh, con las posibilidades, o sea, si pensamos una, una educación virtual, mixta, híbrida, etcétera, otras posibilidades, tenemos que pensar después de, de, de, de, lo, de lo que produce en todo, lo, la, en todo el, el contexto socioeconómico y familiar esta pandemia, con qué alumnos nos vamos a encontrar, con qué condiciones familiares, tecnológicas, eh, económicas eh, y vinculares también, ¿por qué no nos vamos a encontrar? A mí me parece que esto es muy, es muy importante, y esto tiene, ¿por qué? esto tiene que ver con la generación de políticas, porque tiene que ver con la desigualdad, tiene que ver con la pregunta por la desigualdad, la pregunta por ¿Estarán en condiciones o en qué condiciones van a estar esos alumnos para que ofrezcamos otro tipo de, otro tipo de ofertas eh, o de propuestas educativas? Sabemos que nuestro sistema educativo eh, sufre grandes desigualdades, ya antes de la pandemia mitad del sistema educativo no termina la secundaria, no hablemos de los, de los datos de, univer, de, de egreso de universidad porque ya sabemos que son, eran ya antes, eh, graves en todo el sistema, entonces no, no, me, no me voy a referir a eso, me refiero a la desigualdad de partida que tienen eh, los eh, distintos sectores, fundamentalmente los sectores populares, para el ingreso y la permanencia en la universidad. Y entonces... Yo me pregunto y digo, no, no, no, será que, no, no, no, querré, no vamos a querer, ¿no es cierto?, que esta virtualidad profundice esa desigualdad. Porque puede un, un universitario eh, hacer una carrera con un celular, con sus datos, con su poca o su mínima conectividad, entonces, esta es una, una, primera, una primera pregunta para que no caigamos como en el resto del sistema educativo, en donde hay escuelas, o hay, mejor dicho, hay estudiantes que reciben saberes socialmente valorables, re, relevantes, y otros que reciben saberes poco relevantes y lo poco que he estado leyendo hasta ahora con respecto en, en cuanto a especialistas eh, de política educativa, hablan ¿no? de esto de que también las burbujas virtuales ahora reproducen la desigualdad social. Entonces, esta es como una gran primera pregunta que me hago y que, bueno, que, que no es para resolver rápidamente, pero que tenemos que tener en cuenta quienes pensamos y, y gestionamos políticas universitarias. La otra pregunta eh, que me hago tiene que ver, que no, es mi, no la hice yo, ya nos venimos, lo venimos eh, charlando con el equipo de gestión, sobre todo en rectorado, eh, si vamos a pensar eh, propuestas virtuales o estas innovadoras que, que, que pueden surgir, ¿cómo vamos a construir ciudadanía? Y, y desarmo un poco esta pregunta, ¿cómo vamos a, se podrá construir, siempre partiendo de que no la contesto ni por sí ni por no, digo, ¿cómo vamos a construir lo común, no esto que tanto nos interesa en la universidad pública, y que tiene que ver mucho con esto, con el legado de, de la reforma del 18, ¿no? ¿cómo vamos a construir lo común? ¿Cómo, vamos, cómo lo vamos a hacer si no vivimos, o no tenemos esa vivencia de universidad, eh, bueno, esa que nos, de, que nos ha dejado huella a cada uno de nosotros eh, como estudiantes, como docentes, o incluso ahora algunos como funcionarios de la universidad, eso que nos permitió construir una ciudadanía, eh, perdón, una subjetividad que tiene que ver con el compromiso con lo público, con la justicia social, con la hospitalidad, es decir con ese lazo social que generamos como integrantes de esa red de universidades públicas. Entonces, me parece que, que queda ahí eh, esta pregunta, y vuelvo a lo de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haremos para construir ciudadanía? No en el sentido formal, porque como votar podemos votar, podemos generar alguna otra forma de elección, que no, de voto que no sea presencial, pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Qué, ¿qué tendremos que generar para lograr esto que es tan caro a la universidad a, eh, pública, ¿no? y, que, y que tiene que ver con, la, con, la reforma, con los postulados de la reforma del 18? Y otra pregunta que también tiene que ver con esos postulados es ¿cómo podremos construir en esas experiencias eh, una, un trabajo... Eh, entre las funciones universitarias, ¿no? Porque uno piensa en la virtualidad y dice, bueno, puedo dictar una carrera virtual, pero ¿y cómo puedo lograr que, se, que lograr esa, eh, eh, esa vinculación entre las distintas funciones, entre la extensión, la investigación? que nos cuesta en la presencialidad, lo hacemos, hay experiencias interesantes, pero nos falta mucho todavía, o sea que nos cuesta eh, producirlo en la, producir esto en la, en la presencialidad, con más razón, eh, hay que pensar cómo lograr esto eh, en otro tipo de propuestas, ¿no? Para poder incluir a todos. Y bueno, y, una, y una pregu otra pregunta también que va ligada, digamos, eh, ¿cómo lograr la participación de todos los claustros en la universidad eh, en modelos virtuales o híbridos o, o como querramos, digamos, eh, ir pensando? Eh, esto que, que ha tenido, que ha fluctuado mucho en, la, en distintos momentos históricos en la universidad, donde ha habido momentos de mucha movilización y participación, y ha habido otras, otros momentos en donde esto eh, ha, ha, se ha empobrecido y, y, se ha, y se, hasta se ha tornado mínimo, después vuelve, ¿cómo hacer que esto permanezca en, en la virtualidad? Bueno, en realidad tengo varias preguntas, pero yo no sé, no controlé, no controlé el tiempo, no sé, no sé cómo estoy, pero si quieren, cor corto acá, que presenten la las otras eh, invitadas y después intercambiamos y puedo sumar otras preguntas que tengo para, para el conversatorio. Sí, Manuel. Cecilia, ¿no me di el tiempo? Sí, estábamos bien, estaba por decir eso. Eh, sí bueno, voy a bueno. tomar la palabra, Carolina. Lo del ¿Pan? tiempo lo dijo Manuel, es eh, <risa> que me dio a mí la tarea de tener que decirlo. Ah, pero está bien, está bien, está bien. Nada más. Así que, Carolina, te escuchamos. Dale, a mí me gustaría compartir pantalla, si no les molesta, porque vieron que cuando te... Siempre le digo a mis alumnos, cuando te graba el Meet, este te graba pantalla gigante. Entonces pones un power y disimulas un poquito. Ah, uh. sale la cara chiquita al costado, si es verdad. <ríe> sí. Un poquito menos este, expuesto. Bueno, es simplemente un organizador como para pensar. Yo creo que voy rápido porque creo que inventé el 2X de WhatsApp. Los que me conocen saben que hablo muy rápido. Pero si me paso de rápido, me avisan, por favor. Y lo que sí yo eh, no los veo, así que por ahí si alguien me me mantiene al tanto de lo que pueda pasar, si me desconecto o algo, ¿sí? Sí, te avisamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tomé un poquito lo macro, como anunciaron hoy, y en realidad me centré un poquito en la enseñanza la virtualidad, porque si bien eh, en este contexto en particular no, nos, no, no empezamos a hablar de eso, de las tres patas de la universidad supongo que es la que más nos preocupa, y como muchos de ustedes, son del ámbito de la gestión, eventualmente están, creo que están pensando ¿no? en decisiones que tengan que ver con, con la enseñanza. Bueno, abajo a la izquierda tienen mis, mis redes sociales para que nos sigamos en contacto, porque me gusta mucho que sigamos en contacto. Lo primero que me gustaría decir es que nosotros sufrimos una virtualización repentina, violenta, eh, el año pasado, y que no es lo mismo que educación a distancia. Entonces es bueno tener la, es una diferencia abismal entre lo que puede hacer la formación en educación a distancia, o los objetivos que uno se puede plantear cuando lo piensa a distancia, que cuando nos lanzaron, porque de repente nos metieron a todos en un mid, y había que pensarlo como se pensó. Eso le, le da mucho interés, eh, particularmente interesante lo que pasó después. Y les propongo que pensemos cinco, un par de palabras claves, también como Gabriela, como para abrir eh, preguntas, no tanto como para exponer. Con respecto al tiempo, en relación con la enseñanza, se nos dio un desequilibrio entre tener un montón de tiempo libre y que el tiempo no alcanzaba. Y también se valoró distinto eh, lo que es el, el tiempo de recreación. Todo esto que yo hablo, eh, en realidad lo recupero de diálogos que tuve con todos mis marcos teóricos, tuve 27 vivos entre Instagram y YouTube con personas conocidas como, no sé, Rebeca Nijovic, eh, bueno, Jorge Steyman. Andrea leo Mariana Maggio, inclusive con ingleses como Mark Prensky, que habla de los nativos digitales, conversé con toda esta gente y lo que traigo es como una especie de síntesis que me da la certeza de que no lo pienso yo solamente, sino que tengo toda esta gente que por lo menos somos un montón, muy del consenso en la universidad. La recreación tomó otro carácter, entonces eh, las clases virtuales, por ejemplo, tienen mucho de la optimización del tiempo, el poco tiempo que tengamos para conectarnos, como una videollamada, bueno, ¿Cómo lo optimizamos? ¿Y cómo combinamos esta recreación? Hoy decía eh, Manuel, ¿no? Que so, estamos más puntuales. Es que todo el tiempo se reorganizó y cambió la percepción de todo el tiempo. Esa puntualidad que hoy se nota también impacta en un montón de otros aspectos, que conversaremos un poquito más adelante. Con respecto a los contenidos, porque básicamente cuando enseñamos tenemos un, un recorrido de contenidos eh, inevitable, una cuestión que surgió muy fuerte el año pasado, en marzo, abril, cuando empezamos, esto, eh, Mariana Maggio hace mucho hincapié en esto, es el revoleo de PDFs, o sea, la primera eh, no sé, solución que encontramos a esta virtualidad fue mandar lecturas o similar en formato PDF, y los chicos, claro, se abrumaron, no funcionó. Que este revoleo tiene mucho que ver con prácticas de antes de la virtualidad, que no estaban bien pero no se notaban, que es esta, la transmisión de saber... Eh, la, la sensación de esto de que tengan que saber mucho, una concepción muy bancarizada de la educación. Y proponen los, los que piensan, eh, los expertos, digamos, eh, hoy, pensar en un currículum minimalista, o sea, ¿qué es, lo, ¿qué es lo mínimo que yo necesito que los chicos manejen, entiendan, trabajen o aprendan para ser el tipo de profesional que estamos formando? Toda la universidad se caracteriza por formar profesional, bueno, ¿qué necesitan saber para ser buenos profesionales? Y concluyen, esto fue una categoría que surgió en vivo, que me dio mucha alegría, que el contenido sea simple y largo, es decir, que sean minimalistas, pero que se desarrollen a lo largo de un tiempo, eh, preferentemente la cursada entera o el semestre. O sea, en vez de tener de repente 27 unidades fragmentadas, eh, encontrar ese famoso hilo conductor, o una propuesta, o un proyecto, o un problema de la realidad, que me permite a mí integrar estos contenidos mínimos eh, que necesitamos saber sí o sí. Con respecto a la evaluación, otro de, los, eh, de las cachetadas académicas que recibimos, porque la primera sensación, tengo en, en mi canal de YouTube un, un video en el que reflexiono sobre esto, porque la primera percepción fue la de que se van a copiar, porque en realidad eh, ahora, como yo, no sé lo que están haciendo, todo, muchas de las modalidades de evaluación que teníamos, eh, no podemos, como quien dice, vigilar o controlar qué están haciendo, entonces lo que devuelven no tiene el mismo sentido, no es lo mismo que un chico recuerde a que lo haya copiado. De todas formas, eh, nos, nos obligó a poner el foco en otro lugar, o en realidad la pregunta sería, yo le pregunté a varios de estos eh, con los que conversé, ¿dónde teníamos que poner el foco en la evaluación? Y me dijeron, dónde lo ponías antes, si lo ponías bien. Y claro, si nuestra evaluación es googleable, la verdad es que no vale la pena eh, realizarse. Eh, esto lo hablé con Juana Sancho, una española experta en eh, educación bulímica, o sea, todo este concepto de, de mucho, que sepan mucho, que recuerden y que lo digan todo en el examen, deja de tener sentido en la virtualidad, y, y siempre ha sido así, lo dijo en 2012, mucho antes de la pandemia, o sea, si el examen lo puede... Si el chico puede googlear el examen en Google, en Google eh, entonces eh, no está bien pensado. Y bueno, no nos quedó otra de pensar la evaluación en proceso. Está, eh, para algunas personas todavía es un concepto abstracto, pero es reinteresante realmente comprender lo que implica la, la devolución que se le da al estudiante, eso, de la, eso es, digamos, la evaluación formativa, y realmente cómo comprender que lo que estamos evaluando, eh, en fin, es cómo llegó al final del recorrido, o sea, si, si en noviembre el estudiante logró los objetivos, no importa si empezó mal, si empezó eh, con dificultades, siempre y cuando haya logrado los objetivos que nosotros nos propusimos. Eh, lo dijo Gabriela, lo anunció, me gusta mucho que hablemos de los estudiantes, eh, son muchos los autores que les podría recomendar, como por ejemplo Dolores Reis, una socióloga con la que charlé también y que me, ella me planteó esta idea de individualidades conectadas, como, como que el, el estudiante de hoy ya no es el estudiante que nosotros conocimos y, y que tal vez creíamos que conocíamos, y que simplemente que la, la pandemia y la virtualidad de esta repentina puso muy en evidencia. Ellos están muy empoderados y la verdad que ya no les gusta estar sentados escuchando una exposición. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes, escuchando, en un tiempo que si logro no va a superar el tiempo de, de, de atención que tienen, por ejemplo, de 15, entre 7 y 15 minutos. O se prende cerres en pulgarcita, da esos números, hay varios autores que lo dicen. Eso sí se puede hablar, pero no tal vez tres horas de Zoom, ¿no? Entonces, este empoderamiento repercute en el tipo de actividades que planteamos. ¿Y nosotros cómo nos vinculamos? Estamos cada vez más lejos generacionalmente de estos nuevos, que ya no son ni millennials, son no sé, Cristal, Alfa, hay tantos nombres para hablar de estas juventudes y tienen características tan particulares que necesitamos repensar cómo nos vinculamos, sobre todo mediado por tecnología. Y el último de los, de los aspectos que quisiera charlar es eh, nosotros, ¿no?, los docentes. ¿Qué implica para nosotros que nos hayan quitado, como quien dice, el aula, eh, el estar al frente, el verles la cara a todos los chicos al mismo tiempo, tenerlos, como quien dice, en el aula y saber que están en el aula? Cuestiones que ya no tenemos. Bueno, eh, hay un modelo de, para pensar la inclusión de la tecnología re interesante, que es el modelo TEPAC, también recomiendo, y un concepto re lindo que compartió Karina León, el de incomodidad creativa, ¿no? Ojalá que esta pandemia nos ponga en un lugar en el que necesitamos crear para salir un poquito adelante. Y un aportecito que lo dijo María Labro, ojalá que no esté spoileando, pero lo dijo hoy, el valor de entender que nuestra profesión es colectiva, o sea, o todos o no. ¿Qué significa lo que conversé? que el hecho de que la, la tecnología esté tan entre medio del famoso triángulo didáctico que muchos habrán visto, ¿no? Docente, contenido, estudiante, la mediación tecnológica, así como se nos está dando en este momento, nos obliga a recontra, volver a pensar todo esto, volver a pensar la práctica, volver a pensar cómo distribuimos el teórico y el práctico, qué tipo de prácticos damos, eh, qué, qué es esperable o no esperable de un estudiante... Eh, a través de una compu, en un contexto de conectividad y demás. Y como preguntas para pensar, las dejo también como Andrea, como, Andrea, como Gabriela, para después, cuando podamos conversar, eh, ¿cómo distribuimos el tiempo? Porque en realidad yo creo que de ahora en más, ya no tenemos más certeza si va a ser siempre presencial, siempre virtual, si vamos a ir y vamos a volver. Yo doy clases en la escuela secundaria y es tremenda la incertidumbre, y nos puede pasar a nosotros cuando nos habiliten la presencialidad, de Esto de ir y volver, que inclusive, pienso yo, ¿qué pasa si desde el punto de vista sanitario podemos volver al aula, pero la presión de los estudiantes es tan fuerte porque viven en otras ciudades, porque ellos están hay, hay estudiantes que dejarían de cursar, creo yo, si fuera todo presencial, porque no lo pueden costear. Entonces, la universidad puede sostener una, una bimodalidad si es necesaria, una virtualidad en caso de estudiantes que no pueden cursar, eh, ha habido siempre carreras a distancia. Tendremos que hacer, pensar más carreras a distancia, trayectos a distancia, asignaturas a distancia. ¿Qué contenidos hay que enseñar hoy, en, este, en esta situación, por la modalidad y por la, la época de la historia en la que nos encontramos, ¿no? bueno, ¿Cómo evaluar según la modalidad? ¿Cómo nos vinculamos con los chicos? Eh, ¿Cómo formamos docentes? Porque en la universidad la carrera docente se caracteriza porque los titulares, como que nos encargamos de ofrecer un espacio de formación, además de las carreras que puedan cursar. Bueno, ¿qué tenemos que potenciar en nuestros auxiliares y JTPs? Y, gran pregunta, y acá vuelvo a lo de Gabriela, nosotros necesitamos asegurar el acceso, porque la universidad pública es, es masiva y es para todos, y la calidad, y cómo hacemos para asegurar calidad educativa en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, ¿sí? Bueno, esas son mis, mis preguntas para pensar. Rapidísimo. ¿Vieron? El 2X lo inventé yo. Seguro. Bueno, me callo y que siga eh, María Laura Bueno, vamos bien vamos hasta acá, pueden respirar, se está entendiendo, ¿sí? Bueno, ahora comparto pantalla para enganchar me parece Otra. que viene súper bien. Quiere salir en chiquito en la también. No salir hay, que cuidar la imagen, hay que cuidar la imagen, ¿no? Somos influencers nosotras, como Laura. ¿Ahí se ve bien la, la presentación? Sí. Bien, bien. Bueno, yo creo que eh, la posición en la que me parece que este, planteando, Gabriel, estos grandes interrogantes, y, y Carolina, desde una mirada más micro, mirando desde los estudiantes, los docentes, un poco este recorrido que nos planteó. Yo lo voy a hacer desde la gestión académica, que fue lo que me tocó también este, intercambiar, y el lugar en el que estuve en este, en este proceso, ¿no? Y en ese marco también me planteo este tipo de preguntas, que me parece que son a los fines no solamente de esta presentación, sino que son grandes preguntas que me parece que este, plantean desafíos, son interrogantes que nos dicen, bueno, ¿cómo, cómo, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿no? Pensando en qué se hizo desde la gestión académica, este, qué se viene, me parece que eso es importante preguntarnos, y viene en esta línea de lo que, de lo que estuvieron planteando eh, Carolina y Gabriela, ¿cómo seguimos y hacia dónde queremos ir? Me parece que son preguntas este, fuertes, ordenadoras, pero... Que, que también nos pueden ayudar a, a pensar en esta línea. Y obviamente acá también, eh, eh, todo lo que pueda decir, obviamente, el qué se hizo, ¿no? Cada uno, yo creo que completará, com, completará con sentido, en función del lugar en el que estuvo, ¿no? Pero realmente se hicieron muchísimas cosas. Este, uno, pi, uno piensa para atrás y, y dice, bueno, a ver, si hicieron actos virtuales, se sesionó en Consejo Superior, eh, se hicieron tesis, se aprobaron, y se defendieron tesis este, de grado, de posgrado, se hicieron concursos, o sea que eh, a nivel académico y a nivel de la universidad, la verdad que eh, todos coincidimos en que realmente se hizo muchísimo. Pero me interesa quedar a los fines este, prácticos para, para esta presentación, quedarme con, con algunas cuestiones que me parecen reinteresantes. Esto de pensar en los estudiantes me parece que lo vuelve centro, este, se diagnosticó, se sobrediagnosticó, se superpusieron instrumentos y esfuerzos con el fin de conocer la situación de los estudiantes, ¿no? Y ahí fue necesario saber cómo accedían, qué tipos de conexión, en qué tipos de dispositivos contaban, qué necesidades tenían, eh, como también, ¿no? Uno pensando, ¿no? ¿Qué pasa? La virtualidad de repente pone en e estas preguntas y al, y al estudiante en el centro del escenario, pero también... En la presencialidad, no sé si estaba tan fuerte, ma fuertemente marcada esta preocupación por saber este, cómo estaban accediendo a la información y al conocimiento de los estudiantes, porque hoy se habla mucho de brecha digital, pero también podríamos decir hubo brechas sociales, cómo llegaban desde a Paraná o a distintos lugares donde están asentadas nuestras facultades, este, cómo llegaban los estudiantes, qué necesidad tenían, ¿no? Es como que esto lo pone en un, en un lugar de centro este, y que ojalá venga y que y, y venga para quedarse esta cuestión de mirar hacia, hacia dónde, digamos, cómo están nuestros estudiantes y qué les tenemos que ofrecer. Me parece que esta es un, una cuestión interesante. Y me interesa remarcar que realmente en este esfuerzo por saber cómo, cómo estaban nuestros estudiantes, este, nosotros también trabajamos en una encuesta general, si bien sabemos que económica y con el observatorio también generó información pongo sobre la mesa esto, ¿no?, de la importancia de generar y de saber cómo van, y realmente fue, fue muy interesante, este, los datos que nosotros tenemos no, no los voy a desarrollar totalmente aquí, porque no es la idea, pero sí decir que es importante contar con estos instrumentos de, de información, ¿no? Eh, bueno, como vieron, 2.258 contestaron esta, esta encuesta, un, un panorama interesante, una muestra muy interesante en todas las facultades, ¿sí?, y, obviamente, nos, además de saber con qué dispositivos este, cuentan y tienen nuestros estudiantes, también es importante saber cómo estaban recibiendo, eh, digamos, cómo ellos percibían que era la orientación docente este, en, esta nueva, en este nuevo escenario de virtualidad o sea, acá es muy importante saber si estaban muy orientados, cómo lo estaban, cómo estaba tra trabajando dentro de las aulas, porque, bueno, es información que se necesita para tomar decisiones, ¿no? de gestión académica, ¿sí? Acá también, qué, qué medios se utilizaron, y acá fuertemente aparece el campus virtual, este, de alguna manera, eh, mostrando un eje transversal, digamos, de, de fuerte importancia eh, en este recorrido y en estos nuevos escenarios, ¿sí?, pero también la clase en vivo, también la comunicación por los correos electrónicos, por distintos medios, ¿no? Esto es importante poder destacarlo. También la necesidad de orientación, acá nos importó saber no solamente con qué medios contaban y cómo accedían y cómo era su conexión hogareña, sino también fue importante saber qué necesidades tienen, ya no tecnológicas, sino de estudios, o de este, necesidades de orientación, o si se siente acompañado, parece que son elementos que al poner al estudiante como centro en esta situación, indagar estas cuestiones me parece que también, y seguir indagándolas, este, nos van a dar datos para, para saber también cómo, cómo seguir, ¿no? eh, Fíjense que, por ejemplo, un, la gran mayoría o un gran porcentaje manifestó esta cuestión de organizarse con el tiempo de estudiar, ¿no? Quizás también porque los tiempos que vienen desde las propuestas de clase, ¿no? Lo sincrónico, lo asincrónico, creo que también se fue dando todo al mismo tiempo y esto pudo haber generado este, alguna situación también de confusión por parte de los estudiantes, ¿sí? Así como también eh, orientaciones sobre otras herramientas y aplicaciones, hay mucho para aprender, no solamente los docentes, sino también los estudiantes. Acá en esto todos decimos, bueno, los estudiantes son nativos digitales, este, pero realmente para alfabetizarse académicamente y para poder estudiar, lo cierto es que también tienen que tener el manejo técnico, de alguna manera, desde las herramientas, y bueno, esto es algo que también se debe cubrir, ¿no? Estos sistemas de ayuda que le damos a los estudiantes, me parece que se tienen que poner sobre la mesa al momento de pensar estrategias, ¿Sí? Y también nos interesó saber si veían alguna ventaja, ¿no?, entre lo que traigo para destacar de esta encuesta, ¿no? ¿Qué ventajas tenían? Porque también, nos, si nosotros pensamos en estas ventajas, nos van a dar elementos para pensar cómo seguir también, porque uno por ahí, la, la percepción que tiene es que estamos todos esperando que esto termine y vamos a volver a esa presencialidad que teníamos. Ahora vamos a, a ver un poco cuáles son por ahí la, lo que se viene, pero, y lo que más o menos ya estuvieron comentando este, mis colegas, pero... Acá lo importante saber es que están pensando como ventaja a los estudiantes, ¿no? Y acá hay, un, hay casi 400 estudiantes, de los 2.258 un 25% que no ven ninguna ventaja, recordemos que esta encuesta se hace en abril del año pasado, ¿sí? Con cero experiencia en la virtualidad, ¿no? Habría que hacer, replicar esta encuesta hoy y ver qué están pensando y si esos números no se movieron, pero... Eh, la mayoría o lo que vemos acá, eh, un 21% manifiesta que le, le, la ventaja es que pueden manejar sus horarios, disponer de más tiempo, la comodidad de estudiar en el hogar, el ahorro de gastos y tiempo de traslado, ¿sí? Continuar la cursada y tener un contacto con docentes, poder volver a mirar una clase, estar cerca de la familia, bueno, en fin, hay muchas ventajas que ellos están, están analizando y que, bueno, también... Este, habría que tenerlas, ¿no?, en este, en este sentido, sobre la mesa. También que se hizo de, de, del lado de los docentes, desde la gestión, ¿no? Se capacitó, se asesoró, se acompañó a los docentes en el proceso de virtualización de la enseñanza, ¿sí? Y acá también, es este, solamente hacer un recorrido de ver desde, se hizo muchísimo, ¿sí? Desde cada unidad académica, este, se trabajó fuertemente para dar respuesta a esta gestión, digamos, de digamos, de, de cursadas ¿sí?, en, en este nuevo escenario, pero aquí quería rescatar un poco desde, desde, el, desde los programas este, que se acordaron y se trabajaron y se articularon con las facultades, UNER Conecta, Tutorías Pares, ¿no?, el apoyo a las áreas de AD en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, eh, esta idea de pensar ya en un programa donde, bueno, hay, trabajar de manera eh, articulada con las cátedras, este, nos pareció que fue, era una estrategia que se podía este, dar y que sea efectiva, por, por la situación que se estaba viendo de docentes con cero experiencia en la virtualidad. También en el segundo, en el segundo cuatrimestre aparece este pago este programa de acompañamiento a la universidad, que, que realmente por, por las preguntas ¿no? que hoy contestaba y que o que planteaba Gabriel al principio, ¿no? ¿Con qué estudiantes nos vamos a encontrar? Me parece que el PAU es un programa que nos puede ayudar a ir estudiando, investigando y viendo con qué estudiantes nos vamos, con qué aspirantes, con qué eh, personas nos vamos a encontrar en nuestra universidad, y es un programa que realmente este, debe, debe, debe seguir creciendo este, en la medida en que se articule con, con el trabajo en las, en las unidades académicas. Y también eh, en, el, en este primer cuatrimestre del 2021 se reedita el PAEP, ¿no? Yo creo que todos los que están aquí conocen en que, de qué se trata, pero básicamente el, el programa de acompañamiento de la educación virtual planteó tres líneas de abordaje, ¿no? Un asesoramiento personalizado a las cátedras, un ciclo de charlas abiertas, y un banco de recursos compartidos. Esto de recursos compartidos, este, hoy también Guillermo lo decía a la mañana en la, en la reunión, ampliada tiene que ver con no, no duplicar esfuerzos, ¿no? En las áreas de educación a distancia, y toda la información que, que circula, este, que se pueda compartir, ¿no? En esa línea, eh, digamos, hay que ir hacia esa línea, hay que ir trabajando, ¿no? Eh, también desde la gestión se hizo tanto, ¿no? Tantas reuniones en las que participé, secretarios académicos, acá lo veo a Sebastián, y la verdad que fueron fue un, un esfuerzo enorme también desde la gestión académica, adaptar procedimientos, normativas, se flexibilizaron plazos, fechas, ¿no? Tanto, todo lo que se hizo tiene que ver con asegurar la continuidad de la enseñanza. La verdad que en esto este, no hay mucho que agregar, más que agregar porque realmente se hizo mucho, mucho desde, desde cada lugar y desde cada unidad académica. Pero entonces, esto que se hizo también nos debe plantear el que se viene, ¿no? Digamos, que, que de todo esto que se hizo funciona, este, y que de todo esto que se hizo, este, podemos este, aprender si hay cosas que funcionaron mal, ¿no? O que no funcionaron del todo como pensamos. Entonces, la pregunta por el qué se viene, eh, y bueno, se viene esto, esto que ya están adelantando y que son los escenarios combinados, ¿no? Realmente esto está fuertemente calando, uno empieza, digamos, este, está leyendo este, distintos autores de distintos lugares, desde el ministerio colegas latinoamericanos, todos están planteando este, este nuevo escenario, este, que no es nuevo, sino que esto se viene, desde hace un tiempo se viene pensando, pero creo que con esta, con esta situación de pandemia, esto se acrecienta la necesidad de que este escenario se, se pueda empezar a concretar, ¿no? Esto de la bimodalidad, son todos sinónimos, bimodalidad, bimodalidad enseñanza mixta, enseñanza híbrida, enseñanza pre, semipresencial, tienen que ver con estos modos de enseñar combinados, este, que obviamente se está pensando en todos los niveles, atravesando el pregrado, el grado y también el posgrado, y a su vez también pensado desde, desde tres grandes dimensiones, que tiene que ver con la gestión académica, la tecnológica y obviamente el trabajo en equipo de eh, las áreas de educación a distancia este, para dar sustento, digamos, y respuesta a esto eh, en, esta, en, esta nueva, en estos nuevos escenarios, ¿sí? También, eh, como para pensar un poco, ¿no? y compartirles lo que uno por ahí viene viendo y leyendo, ¿no? estos nuevos escenarios que nos resalta Juan, Juan Vázquez, que es un catedrático de Economía Aplicada de, de la Universidad de Oviedo, España, él plantea que se vienen grandes, eh, o visualiza cinco grandes escenarios, ¿no? Por un lado, él considera que crecerá una de, la demanda educativa, que se transformará la oferta educativa, eh, que, hay, que habrá una mayor competencia universitaria, este, bueno, esto que estamos viviendo, no, con la irrupción de lo online o de lo virtual, sí, y obviamente todo esto genera y plantea nuevos esquemas organizativos, o sea que, eh, a su vez, lo que se viene son todos estos replanteos que de alguna manera ya los este, introdujo Carolina también, ¿no? Esta idea de, bueno, los modos de, de enseñar, de aprender y de evaluar en educación, obviamente merecen este replanteo desde la gestión académica, el diseño curricular de las propuestas, en los trayectos y soportes elegidos, en la organización institucional, sí. Eh, también estas preguntas que, que vienen a, a compartir o a, o a abonar lo que Carolina también presentó al principio, no. sabemos que el contexto digital no es el mismo que el presencial, sí, y que entonces habrá que replantearnos ¿no? cómo atender simultáneamente a estos estudiantes presenciales y virtuales, ¿sí? que además pueden cambiar su estado en cualquier momento, ¿sí? cómo estar preparados para volver a lo virtual en forma permanente o temporaria, qué actividades conviene hacerse presencial y cuáles en virtual. Yo creo que esta pregunta es una gran pregunta porque también refleja y acá atraviesa todo lo que tiene que ver con las prácticas, ¿no? las prácticas en laboratorio, qué es realmente lo que no se puede este, de alguna manera reemplazar en la virtualidad, y que amerita que el estudiante este, vaya y concurra ¿no? a ese espacio de práctica, y qué es lo que se puede directamente seguir dando en virtualidad. Creo que ese es un gran ejercicio de, de pensar este, en esta línea, en estos nuevos escenarios para la enseñanza, ¿no? En qué medida deben y pueden las tecnologías ayudar a organizar esta situación mixta, qué retomar de la experiencia de la educación remota de emergencia, qué es lo que está funcionando y lo que funcionó, ¿sí? Y cómo debe acompañar la universidad, y digamos, en su conjunto, para pensar en estos nuevos esquemas organizativos. Y la pregunta también, la, para ir terminando, cerrando, ¿no? Y para abrir el debate es cómo seguimos y hacia dónde queremos ir. Me parece que esto también son grandes preguntas, este, yo también coincido con Caro, con, con, con Gabriela, ¿no? Este fue un plano, digamos, este, de gestión de emergencia la que se estuvo dando. Fue realmente un gran esfuerzo salir a la cancha con lo que teníamos, y creo que ahora el desafío que tenemos es pasar a un plano de gestión estratégica de la enseñanza y de la organización. Creo que hacia, hacia ese lado tenemos que ir, ¿no? Eh, contribuir al, al desarrollo de nuevas carreras, con proyectos bimodales, algo que se plantea y que se viene, hoy decían de las 500 carreras, y se van a seguir este, dando desarrollando, y desarrollando, me parece que es un desafío. Optar por nuevas metodologías de enseñanza, esto no es menor, ¿no? Acompañar estos nuevos modos de enseñar, y en esta enseñanza combinada, seguir formando docentes para innovar en la enseñanza, desde la gestión académica es un gran reto, fortalecer los sistemas de ayuda a los estudiantes, internacionalizar los programas, entre otros. Y acá, ¿cómo seguimos? Yo creo que también es importante sentarnos, ¿no? De, a nivel de, de, de la gestión, ¿no? Para poder pensar, este, ¿qué es lo que tenemos como fortalezas, este, y como amenazas, como debilidades y oportunidades? Un, un excelente ejercicio para saber a, cómo seguimos, ¿no? Me parece que si uno puede destacar las fortalezas que tenemos, tenemos un CIEP, que es un sistema institucional de educación a distancia validado por el Ministerio ¿sí? de Educación y consolidado en cada una de las unidades académicas. Y ¿Sí? tenemos capacidades. de trabajo... Se escucha un... algún micrófono está abierto me parece. Eh, hay una capa entre las fortalezas, ¿no? Este, lo del Ciet, que para los que por ahí no están, no conocen mucho el sistema institucional de educación a distancia, la verdad que es un, un órgano asesor que está, este, digamos, anclado en la Secretaría Académica, pero que tiene su anclaje en realidad en cada una de las unidades académicas desde tres dimensiones, ¿eh? No solamente el Ciet es una cuestión de las áreas de educación a distancia. Me parece que acá hay que pensarlo de manera muy articulada desde la gestión académica y también tecnológica y de recursos. Entonces este sistema validado realmente fue, es una fortaleza y realmente fue también lo que nos permitió, digamos, este, consolidar las áreas de educación a distancia y que salgan rápidamente a la cancha también para ayudar y ponerse a trabajar con, con los docentes en este proceso de virtualización. También la capacidad de trabajo y gestión en red instalada entre los equipos de gestión académica, de rectorado y las unidades académicas, me parece que es una gran fortaleza que esto generó, eh, que esta situación generó y que me parece que vino para quedarse, ¿sí? También me parece que es importante destacar entre las fortalezas los programas y capacitaciones que acompañan la formación docente. En realidad acá el PAEP no arranca el año pasado con esto, es un primer programa, pero en realidad las áreas de educación a distancia vienen trabajando desde hace mucho en la formación docente y nosotros desde el, la Secretaría Académica del Rectorado, este, desde el 2012 venimos con propuestas de posgrado, con cursos de formación docente en nuevas tecnologías, digamos, o sea que hay todo un esfuerzo de ir formando equipos y me parece que esa es una fortaleza a destacar para saber cómo seguimos. Por un lado también tenemos debilidades, ¿no? Yo creo que la formación docente hay que seguir trabajándola, hay que ayudar al docente a pensar el diseño e instruccional, esto que decía es Carolina, ¿no? Lo que sería este revoleo de PDF me parece que es algo que nos... Este, implica seguir pensando, ¿no?, cómo, cómo hay que trabajar con, con los docentes este, en la virtualidad, porque lo cierto es que detrás de cada propuesta tiene que haber un diseño instruccional claro, tiene que haber elecciones de metodologías ágiles que colaboren en este diseño, y tecnologías adecuadas para tal fin, y que eso, bueno, eh, de alguna manera hay que seguir trabajándolo, los sistemas de ayudas a estudiantes también, habría que ver que, además de que se ha dado un AirConnect y los sistemas pares, han funcionado muy bien estos programas, también habría que ver qué otros tipos de ayudas se dan, ¿sí? Eh, cuáles han servido, cuáles faltan, cuáles hay que imaginar, me parece que los estudiantes necesitan este apoyo en la virtualidad fuertemente para organizar sus estudios. También... Vemos como amenaza por ahí una mayor competencia universitaria en un mercado académico donde se están ofreciendo distintas propuestas formativas, ya, ¿sí? Y también una brecha, hay que señalarlo lo de la brecha digital, que es la brecha que básicamente nos propone este acceso tecnológico, el que puede acceder tecnológicamente y el que no queda fuera, ¿sí? Y esta falta de competencia digital que también tienen, ¿no? Estas habilidades blandas para desarrollarse en un determinado ambiente, me parece que es un tema que, que hay que abordarlo y que es una amenaza para digamos, para pensar esto y, y también es una oportunidad para darle este, de alguna manera respuesta. Y para finalizar estas oportunidades, ¿no? El nuevo contexto, el socio técnico que invita a repensar los modos de enseñar, aprender y evaluar, y consolidar las áreas de educación a distancia y formar equipos técnicos. Me parece que esta es una gran oportunidad para visibilizar el esfuerzo que se hace en las áreas y para darle recursos realmente para que, que puedan colaborar y trabajar en todo esta, ¿no? esta este nuevo escenario que se abre. Eh, en el 2015 quería, pensando ¿no? en esta participación en económica, ya en el 2015 con, con María de Dios, que la veo acá, y bueno, con Juditista, nos presentamos en un foro virtual de educación en Quilmes, y ya hablábamos de, de estos temas, ¿no? hacia modelos mixtos de formación, avances en UNER, en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, donde básicamente ahí exponíamos eh, la cuestión de la terminalidad, de cómo ir pensando este, situaciones bimodales para que los estudiantes este, puedan concluir sus estudios, que era una, una problemática que, bueno, se había discutido, y, y bueno, nos este, hicimos el ensayo de pensar este, algunas líneas de acción para, para eso, ¿no? Ya en el 2015, con lo cual, este, bueno, nos está marcando también un poco también hacia dónde podemos ir, ¿no? Y para finalizar, esta, esta frase que me gustó mucho para compartirla dice, podría decirse que la universidad se encuentra ante una encrucijada, pero una encrucijada es justamente lo contrario a un callejón sin salida, y por eso la clave está en acertar con el camino. Así que bueno, un poco esa era la, la presentación que quería compartirles, y bueno, nos escuchamos. Bueno, muchas gracias, Gabriela, Carolina y María Laura. La verdad que nos han dejado varios interrogantes. Eh, muchas de las cuestiones que ustedes venían señalando, eh, las hemos venido conversando con los docentes. Bueno, a mí desde el lugar que me toca, que estoy en el área de educación a distancia, y también muchas de las cuestiones que ustedes hablaron eh, tienen relación con el ingreso. Yo lo, lo miraba a Jonathan, que ha venido trabajando con los ingresantes y cuando hablaban qué estudiantes recibimos y cómo, cómo vienen. Eh, bueno, y las cuestiones que tienen que ver con la conexión de los estudiantes y demás con todos los programas que ha ido llevando adelante Extensión el año pasado. Eh, también un poco saldando estas brechas que se nos, se nos presentaron. Eh, que, estaban, que estaban ahí, que son las brechas de, o sea, tanto para el, acce el acceso a internet, ¿sí? A los servicios, el no tener eh, los, los medios eh, físicos, digamos, celular eh, o computadora o lo que fuere. Y la brecha también en el conocimiento del uso de esas herramientas, que eso lo vivenciamos tanto del lado de los docentes como del lado de los estudiantes que eso sigue siendo eh, algo latente, ¿sí? que de hecho con los estudiantes en el ingreso se trabajan muchísimas de esas cuestiones, y como ustedes señalaron, en la formación docente respecto de estos temas, tenemos un largo camino por recorrer, para saltar eh, de la mera, eh, o sea, solo lo instrumental, y empezar a poner la tecnología al servicio de, del conocimiento y de lo que queremos enseñar, Saltarnos ese concepto de TIC, ¿sí? no, no verlo solo como una, las tecnologías como para la información, sino poder apropiarnos de esas tecnologías, poder generar conocimiento a partir de esas tecnologías. Eh, así que, bueno, eh, abrimos el diálogo. No sé si alguno de los que están aquí presentes, los veo a todos con cámaras encendidas, así que eh, si por ahí quieren hacer algún aporte respecto a estas preguntas que la, nos dejaban. Gabriela, Carolina y María Laura están los micrófonos abiertos y la idea es que podamos conversarlo con ellas a ver quién se va a animar, si no, bueno no vamos a nombrar ahí, ahí Sebastián le va, tiene levantada la mano ah sí, bueno ah, Manuel va viendo porque él tiene el, es el anfitrión ah, a bien no bien. Me sale. ahí está bueno, permiso entonces. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le dije un saludo de nuestro decano, Eduardo, que tuvo un imprevisto, al mediodía no, no, no puede estar. Eh, agendó el evento, hace un mes vino que Manuel cuando organiza algo, lo hace con tiempo y con, y con mucho entusiasmo. Hace un mes nos dijo de la fecha, Eduardo lo agendó y, y bueno, al mediodía nos avisó que, que no podía estar. Así que, bueno, le traigo el saludo del decano. Much, muchas gracias a, a, a las oradoras. La verdad que sí, que nos dejan... Preguntas Y yo lo que quería contar, como secretario académico, es la experiencia en nuestra facultad. Nosotros el 18 de marzo del año pas pasado, la semana previa al inicio de clase, si no, si no recuerdo mal, eh, estaba por salir la resolución del rectoral, eh, el rector rectoral iba a decir, eh, donde iba a, a, a dictaminar esto de que el inicio de clase iba a ser totalmente virtual. Como decía Carolina, fue una priorización eh, repentina para nosotros, si bien nuestra área de educación a distancia tenía capacitaciones, la facultad había tenido una política de, de virtualización de cátedras a través de algunas becas en el año 2018, que eso nos ayudó muchísimo, pero bueno, nos no, no tomó muy de repente, entonces hubo un, un gran sacrificio, primero de los estudiantes, ¿no? para adaptarse a, a, a, a las clases que, que tenían para, para tomar, y después de los docentes. Lo que empezó ya por marzo y abril, y pensamos que era poquito, y empezamos a a clases de MIT y, y de los cursos de DECO, y en coordinación con nuestro departamento de orientación psicopedagógica, a ver cómo estaban los chicos, cómo estaban los profes, bueno, se nos transformó en un año y medio, ya en tres cuatrimestres completos, en estudiantes que empezaron a cursar en el 2020 y todavía, si no fuera por el cabo presencial del año pasado, no habrían pisado la facultad. Entonces, eh, nos cambió un poco a todo, ¿no? ¿No? Como decía la abuela, nos movió en la estantería, nos hizo repensar todas estas preguntas que, que, que planteaban y yo tomé nota de muchas de ellas, eh, no, nos hicieron pensar en profes que eh, siempre fueron un poquito distantes de la tecnología, se tuvieron que adaptar, los equipos de cátedra, los JTP, los auxiliares, los ascriptos, que siempre eh, presencialmente eran los que estaban en el escritorio y tenían poca participación, pasaron a ser actores principales, porque ellos son los que dinamizaron los campus, el trabajo con EDECO, la virtualidad, eh, las clases de MIT, para la gestión también fue complejo, ¿no? A fin del año pasado una vez el decano planteaba pero los recursos que tenemos, ¿lo orientamos a mejorar las aulas o a mejorar la, la tecnología para la modalidad que se viene? Entonces también nos dejan preguntas desde la gestión en ese sentido eh, las aulas híbridas una temática que María Laura eh, en las reuniones secretarios académicos viene planteando hace un tiempo, las facultades conocer esto, eh, de la tecnología dentro del, del aula presencial para la competencia con las universidades privadas, porque quieran o no, lo tenemos que pensar así, ¿no? Los que estamos en gestión, sabemos estas preguntas que hacían para Laura, el al final, eh, por nombrar algunas, nosotros tenemos en la carrera de contador público, una de las carreras, la carrera histórica de nuestra facultad, tenemos competencia en universidades privadas, donde los chicos vienen, hacían primer y segundo año en, en, en las públicas, después eh, iban a las universidades privadas y es nuestra competencia, nuestra competencia de alumno. Bueno, ¿cómo nos distinguimos de ellas? Sabemos que, por lo menos en los casos que uno conoce, que son particulares, pero, pero bueno, esta modalidad que se viene, o, o lo que pensamos que se viene, ¿cómo hacemos para competir? En esa pregunta que planteaba María Laura de las competencias universitarias, bueno, hay una cantidad de preguntas, hay una cantidad de formas de, de pensar, y, y, y no, no se logran consensos porque acá somos 22, 22 personas, quizás no pensemos lo mismo de cómo encarar esas estrategias de gestión, pero lo que sí tenemos en claro son estos diagnósticos de qué piensan los estudiantes, qué piensan los docentes, la adaptabilidad que hubo, todas estas transformaciones que se dieron, que vienen a cambiar un poco, o sea, no pensábamos en el 2018 que tan de repente tuviéramos este cambio, que bueno, ahora lo tenemos, así que, que felicito este espacio de, de conversación, de debate para, para charlar sobre estos temas. ¿Se me escuchó? Sí, sí, sí ah, se escuchó muy bien. Bueno, un poco eh, lo que a hablaban no. ustedes. Ah, perdón. Quería decir una sola cosa sí, antes. Sí, cuando hablaban sí, respecto de esto de la universidad y de eh, cómo diferenciarse, porque en realidad... Eh, van a haber cada vez más ofertas que van a salir o virtuales o semipresenciales y demás, me parece que ahí también cobra mucha importancia eh, lo que nos decía Gabriela, o sea, esto de qué va a ser lo común y lo que nos va a caracterizar para o sea salir de esa marca blanca eh, y decir, o sea, nosotros eh, qué ofrecemos eh, eh, para que sea diferente, o sea, que no dé lo mismo anotarse en una... Eh, universidad que en otra, por más que, bueno, tengan el, la, el, mismo, el mismo modo de dar, que nos den acceso a la virtualidad y demás, me parece, no sé, se me ocurre ahora, que eso cobra muchísimo más importancia en, en estos contextos aún. Sí, eh, Graciela, ahora, ahí apago el micrófono. Eh, perdón, yo retomando algunas palabras de Gabriela, que ella se cuestionaba, el tipo de estudiante que podemos recibir y el tipo de estudiantes que tenemos. Me parece que justamente esta salida de la virtualidad, como apareció tempestivamente, nos ha llevado a encontrar un estudiante que a lo mejor pensaba venir a hacer su estadía en un lugar, o aquel que estaba eh, in situ, poder transitar. Pero es cierto que hoy, ante esta nueva modalidad de aprendizaje, eh, acá hay un empeño tripartito. Por un lado, el estudiante, al cual tenemos que seguir eh, tratando de captar para las distintas carreras de la universidad, pero también está el hecho, desde la perspectiva en que el docente, no solamente con los contenidos mínimos, sino en la modalidad de trabajar eh, lleva a un desafío para que esa ruptura con la docencia tradicional empiece a tener una diferenciación porque eh, la cuestión pedagógica cobra una relevancia mayor o diferente a cuando uno está trabajando en el aula, porque el aula es una interactividad que se da y uno puede como docente ir viendo eh, y en la intuición sabiendo si ese alumno se concentra o no se concentra, si sigue o no sigue. Aquí creo que hay nuevas formas de estar pensando eh, para que realmente la captación del estudiante siga siendo un lugar de atracción en ese proceso de enseñanza. Pero también es cierto que hay otra tercera pata que es la universidad en su conjunto y las facultades como instituciones que van a tener que estar rediseñando y tomando políticas permanentemente para seguir siendo un lugar de preponderancia y como decía eh, María Laura, eh, encontrar un camino en esa competitividad que, como bien señalaba Sebastián, se vuelve mucho más eh, crítica porque hoy tenemos ya algunas universidades que habían comenzado a competir eh, con las universidades públicas, que ellos sí tienen carreras a distancia, digo, por nombrar algunas que ustedes más conocen, siglo XXI o Blas Pascal, pero que en este... Esta posibilidad de lo bimodal en su forma de, de trabajar, hay que tratar, me parece, de tener en cuenta esta cuestión de la competencia, que no va a ser a lo mejor eh, la forma tradicional que puede tener una universidad privada, sino que son estas formas que hoy llevan a que muchos decidan cuando tienen posibilidades, cuando tienen conectividad, cuando tienen posibilidad de pagar, van a encontrar ahí un, un nuevo reservorio de gente que puede entrar. Pero, como la universidad pública va mostrando alguna otra eh, modalidad para que también siga atrayendo a los alumnos, porque si no la desigualdad va a ser no solamente de tipo económica, de tipo tecnológica, sino también en el tipo de enseñanza que uno debe impartir. Así que creo que hay varios desafíos, y como decía el ex-rector de Rosario, Mayorana, que hace poco lo estuve escuchando en una conferencia, tenemos que darnos cuenta que nuestro estudiante como principal herramienta tecnológica que tiene es el celular, después puede incorporar otra, pero no olvidemos que eso es lo que le permite una conectividad y una posibilidad de aprender, de, de, de relacionarse y que no la podemos dejar de lado, porque es la herramienta básica eh, que a lo mejor puede generar brechas de desigualdad, pero que nosotros tenemos que pensar en políticas que apunten a que esa herramienta sea valorada también por nuestros estudiantes y por nuestros eh, grupos de docentes y autoridades en el momento en que uno está diseñando una política eh, para seguir atrayendo y logrando que nuestras carreras tengan esa hegemonía que la universidad pública lo ha tenido y que debe seguir teniéndolo eh, eh, y más en esta fecha que estamos recordando. Así que ese es mi aporte de lo que pude ir eh, logrando, de, de lo que explicó Gabriela, Carolina, eh, María Laura, y los aportes que han dado tanto el, secretario, el, vicere, el decano de la facultad como María Cecilia Francisconi. Creo que hay tres patas para ir pensando y diseñando permanentemente en esta eh, nueva forma de trabajar y que la presencialidad puede estar eh, en una situación híbrida con un aprendizaje bimodal. Así que, bueno, eso es lo que creo que no podemos dejar de, de pensar. Y María Laura, no, eh, no sé si era Carolina o María Laura, que presentaron las estadísticas, ustedes pusieron eh, que el celular era nosotros... Eh, justamente en el segundo año que hicimos eh, la, la encuesta de capital tecnológico, aparece con mayor fortaleza esa herramienta que lo que puede ser una tablet, una notebook eh, para los estudiantes. Y cuanto menor edad tienen, más utilizan esa herramienta. Nada más. Yo creo que, para aportar... Tenía ah. la mano, eh, Gabriela. Está sin micrófono, Gabriela. Perdón, es una pregunta más para sumar. ¿Qué tiene que ver esto con los, de los celulares? Y esto, sinceramente, es de, de desconozco. Capaz que Carolina puede contestar, eh, o cualquiera, digo, pero que tengan un, un alumno con el celular, eh, ¿puede...? Digamos, eh, a través del celular se pueden visualizar todas las herramientas esas, las más conocidas, o las que se están utilizando eh, en la virtualidad, o hay alguna que no puede o que se dificulta. Yo me animo si querés, Laura. Dale, eh, dale, dale. Depende, depende el celular que tiene, la memoria que tiene el celular para la descarga de aplicaciones, porque lamentablemente y yo lo lamento profundamente, por lo menos en la facultad nuestra no nos ponemos de acuerdo en usar una sola forma. Por ejemplo, la universidad invirtió en Meet, ¿por qué no usamos todos Meet? ¿Por qué siguen usando Zoom u otras alternativas? Entonces el al chico le complica, porque tiene que descargarse Meet, tiene que descargarse Zoom, ahí ya se complica un poquito. Profes que en vez de usar Moodle, que es lo que está, en lo que invierte la facultad, usan, no sé. Google Classroom o blogs o otras cosas, entonces eso es un problema nuestro que tendríamos que decir bueno si la Facu paga Moodle y Meet eso es lo que se usa y adaptarse no es tan tan malo ¿no? si el chico tiene buena conexión también depende ¿no? porque a veces por falta de conectividad se le sale y si son habilidosos o sea para la comunicación llamémosle videollamadas y demás deberían poder hacerlo perfectamente sí. Eso sí. eh, inclusive eh, me, me pasa con estudiantes que comparten pantalla con, normalmente con el CELU, eso lo hacen. Lo único que yo noto, y esto es una percepción muy subjetiva, me la pueden cuestionar, es que son muy desprolijos para presentar trabajo cuando usan en el CELU un, lo, el office, digamos, un, un procesador de texto y demás, y ellos se les despelota los márgenes, la, no ven los acentos, o sea, en ese sentido baja la calidad cuando participan en Drive o en otros... Textos, pues está en chiquita la pantalla que no tienen visu la visualización de la página académica, Exacto. ahí yo, yo por lo menos noto una, una baja. Pero como trabajan en grupo, por lo menos yo pido siempre escritura colaborativa, eh, alguien del grupo que tenga una compu y pueda hacerlo en office y lo vea estéticamente como queda, eh, no se ha notado tanto, pero si el estudiante tiene ganas, se puede. El tema es que siempre es una excusa, ¿no? Como que Ay, yo no tengo compu, no tengo celu, no tengo algo ahí eh, te diría por, que... lo demás, eh, por lo demás, eh, también eh, tiene sus ventajas, ¿no? Porque es una tecnología ubicua, el sí. estudiante puede acceder desde cualquier lugar, y eso también se puede destacar desde el colectivo, desde donde se mueva, bueno, en este caso ahora no se mueven tanto en colectivo, ¿no? Pero, digamos, eh, por temas de movilidad me parece que el celular ahí permitía el acceso. Después hay algunas preguntas de cuestionario que no se pueden hacer, o hay unas cuestiones de tramo en el campus virtual, cuando se le pide un trabajo escrito y que tenga 20 minutos para desarrollarlo en una respuesta tipo ensayo, eso también es una dificultad uh -huh. hacerlo desde el celular. Con sí. lo cual es importante también tener en cuenta estos datos, y por eso decíamos la importancia de generar datos, para saber cómo están estudiando y accediendo a la información los estudiantes, porque bueno, de alguna manera eso nos ayuda a generar mejores diseños también, ¿no? Ni que hablar, dejamos de lado el tema de la accesibilidad, pero bueno, es un contexto de pandemia, digamos, pero ahí es otro, otro tema que se abre. Con respecto a lo de la competencia, ¿no? Me parece que también, viéndolo en, este, en esta cuestión de, ¿no? de analizar un poco las fortalezas, las debilidades, las oportunidades que tenemos, estos escenarios de hibridación, digamos, de, de espacios combinados, estas reuniones que se arman, ayudan mucho más a que la gestión y que también se puedan articular, yo digo, ¿no?, no ver solamente la competencia, sino ver cómo nos podemos aliar en este contexto, ¿no? Cómo nos podemos aliar con otras, otras facultades de ciencias económicas. Y qué ofrecen ellos a nivel de programas, y qué ofrecemos nosotros, y cómo podemos hacer intercambios, ¿sí? Académicos, y que lo administrativo también esté pensando y ayudando, digamos, a... Articular, me parece que se abre un desafío re interesante respecto a esto. La competencia, obviamente, está. Pero a partir de ahí, de este nuevo, estos nuevos escenarios, ¿cómo podemos capitalizar, asociarnos a otras facultades que dan lo mismo? Y que por ahí, los estudiantes, esto de que se habla mucho, y nosotros también hemos generado un programa que hace rato lo pensamos y con la pandemia quedó, que es la movilidad virtual. No solamente de estudiantes de intercambio que vienen de otros países, sino a su vez, al interior de las carreras del sistema público. ¿No? Entonces, eh, hoy la virtualidad está presente, y yo creo que, que pensar también en este, en este nuevo escenario, ir por esa línea, puede ser un, algo que, que, digamos, ayude a, a pensar esto de presentar ofertas de calidad, ofertas híbridas, que los estudiantes puedan tener, elegir entre esta comodidad de moverse o, o de estar en su casa y seguir estudiando, eh, la verdad que, que es un, un momento interesante para poder pensar todas estas combinatorias. Bien, pero insisto en que la universidad pública tiene que tener su sello y tenemos que re, no de, que no quede en el camino lo que nos distingue y además nos hace tal, ¿no? De, entonces, el, ante, la, ante las posibilidades de ofrecer carreras virtuales, eh, estamos eh, afianzando la función académica, pero no tenemos que olvidar el conjunto. Eh, que implica la universidad pública. Entonces, creo que, por eso digo, yo, digo, elegí esa preocupación, digamos, como para plantearla hoy, porque creo que uno se entusiasma con, con otras eh, posibilidades, como que se agiliza eh, el dictado de, de, de carreras, pero yo no quiero perder lo que implica eh, lo, como decía hoy, lo que tanto le costó a la universidad pública, pero que a la vez es la que la pone en este lugar, ¿no?, y es la que logró, es la universidad que logró salir al, al paso tan rápidamente, tan rápidamente, no solo en la virtualidad, sino que la universidad eh, generó, un sinnúmero de experiencias de producción de conocimiento, de asesoría, de acompañamiento, en la cuestión sanitaria y en la cuestión de contención. Eso es la universidad pública. Todo eso no lo, pudo, no lo hizo la universidad privada. Entonces, si digamos, eh, si la universidad pudo responder ante un conflicto, ante una situación tan conflictiva, de tanta incertidumbre, es porque es la universidad pública. Entonces, eh, si pe cuando pensamos otras formas de propuesta, eh, me tenemos que contener esto, tiene que contener todo esto. Tal vez de una forma distinta, eh, también hay que encontrar otros modos, ¿eh? Eh, No estoy pensando hagamos extensión eh, virtual, o sea, hay que pensar otra cosa, pero no perdamos... Eh, que no perdamos los, lo que nos caracteriza y que lo y lo que nos ubica en este lugar, ¿no? y que la verdad que ha sido una, una muestra muy interesante de lo que ha logrado. Ustedes saben que yo comparto un proyecto de investigación con una universidad de Río de Janeiro, eh, y en Brasil, en, en todo Brasil, la, por lo menos la universidad pública, porque esto es universidad pública, empezó un cuatrimestre después. Estuvo un, Todo Brasil estuvo un cuatrimestre tratando de organizarse. Hicieron al revés que nosotros, digamos, en realidad ellos dijeron, bueno, la parte administrativa como que funcionaba virtual, pero funcionaba, pero no pudieron dictar clase. Un cuatrimestre atrasado. Después lo juntaron en el verano, siguieron trabajando hasta marzo, en marzo de este año terminó el, el segundo cuatrimestre del año pasado. O sea que realmente lo que hizo la Universidad Argentina, la Universidad Nación, en, en su mayoría, la, las encuestas marcan un 90%, por lo menos la contestaron un 90% de, la, de las universidades, todos contestaron que se, inmediatamente, en menos de un mes, las universidades estaban dando clase. En casi la totalidad, ya sabemos que hay algunas carreras que tienen laboratorio, que tienen una parte práctica más compleja que no se pudo hacer virtualmente. Así que, nada, quería como reforzar esa, esa idea que, con la que empecé hoy la, la charla. Yo quiero hacer un aporte, permiso, porque vos, Gabriela, hoy desde que empezaste a hablar yo me quedé pensando en el tema de extensión, yo soy secretaria de extensión, eh, entonces, además de docente, por supuesto, pero tengo mi arma en extensión. Y vos hablaste y yo me quedé y recién lo volviste a traer el tema, porque nosotros cada vez que hacemos reunión de secretarios de extensión volvemos sobre lo mismo, Pues la verdad es que estamos con graves problemas o dificultades metodológicas en extensión. Nosotros trabajamos en territorio, el 90% de nuestras actividades son en territorio y en diálogo. Nosotros entendemos que la construcción de, de saberes se da desde el diálogo con los actores en los territorios. Entonces, bueno, yo acá me anoté, mientras este, charlaban ustedes alguna pregunta, ¿cómo hacemos extensión desde este distanciamiento social? No hemos todavía, estamos con una convocatoria de proyecto de extensión 2019, todavía prorrogado, porque no hemos podido buscarle la vuelta a cómo trabajamos con los actores sociales. Y eso justamente es algo que distingue, como Gabriela decía recién, a la universidad pública, con relación a la universidad privada. Nosotros tenemos... La Universidad Pública tiene muchísimo trabajo y compromiso con distintos sectores vulnerables, entonces que eso no lo podemos perder, aparte son compromisos de año con determinadas este, organizaciones, barrios, etc. Otra pregunta que me anoté es qué tipo de trabajo territorial es viable, este, desde cuando no es posible movilizarnos, ¿eh? estamos separados por pantalla. No tengo respuesta a esto porque la verdad que lo seguimos pensando y con qué herramienta podemos generar estos diálogos instituyendo la presencialidad. Lo dejo nomás como preguntas este, y un aporte al conversatorio que está muy interesante. Muchas gracias por el espacio. Silvina, yo no sé si tengo una, una respuesta, pero sí me, lo que vos comentás me, me lleva a una cuestión que también nos, nos debatimos, ¿no? ¿Quién es? estamos trabajando en las áreas de educación a distancia y cuando vemos que hay carreras a distancia, este, ¿cómo, cómo generábamos esos espacios también de extensión y de investigación a los estudiantes que están a distancia estudiando nuestras carreras? ¿no? Eso era todo un desafío, un tema, me parece que es clave lo que, lo que se está planteando, que esta pandemia obviamente este, lo agilizó, pero un era un problema antes, ¿no? ¿Cómo les ofrecíamos extensión e investigación a, a, a estudiantes que estaban a la distancia? No, ya era un problema que se venía vislumbrando y que me parece que, que es necesario repensar este, desde, desde dónde este, generar estos, estos instrumentos y estos dispositivos para llegar con, con esto que vos estás planteando, que realmente sí es cierto, si tenés una mirada desde lo presencial y desde lo eh, territorial, es, es difícil cómo reconvertir todo esto y llevarlo a la virtualidad. Pero ya eh, lo veíamos, vi, veníamos viendo como un problema, este, para ofrecerla a nuestros estudiantes a distancia. Más, si se viene un panorama de este, más carreras que se estén presentando en esta modalidad, me parece que urge un debate ahí, en esto que estás planteando, me parece que es muy interesante. Eh, Silvina, no voy a hablar de la extensión porque no soy experta en extensión, pero sí te voy a comentar lo que nosotros hicimos con nuestro proyecto de investigación, que teníamos que hacer un trabajo en campo eh, porque nuestro proyecto en la Facultad de Trabajo Social está relacionado con los empleados y empleadas de comercio. Eh, cuando se dio la, la, el aislamiento social eh, preventivo, se nos ocurrió comenzar a trabajar a través del WhatsApp. Entonces íbamos manteniendo un diálogo eh, con algunas preguntas que nosotros habíamos hecho, pero en distintos momentos. Entonces eso nos permitió eh, tener un panorama sobre las percepciones, cómo ellos fueron adaptando su vida a esa nueva dinámica, hasta volver a la actividad presencial en los negocios, y fue esa la herramienta que utilizamos para poder conectarnos. Digo, este, capaz que es una herramienta... Sí, sí, lo, lo hemos usado, Graciela, de hecho la estoy viendo a, la, a Cecilia Sánchez, que está dirigiendo un proyecto hace muchos años, con sí. chicos de una alta vulnerabilidad social. Este, hemos intentado, Ceci, ¿sí, si ¿no es cierto?, Hacer reuniones con referentes barriales, con el WhatsApp. Eh, lo que pasa es que hay cosas, nosotros teníamos intentar abrir la universidad a, a esos públicos. Entonces, los chicos venían, nosotros íbamos al barrio, hemos intentado hacer apoyo escolar, pero es complejo, es complejo. Muchos de esos niños no tienen acceso, estamos gestionando con la municipalidad, a ver desde si los SIC le pueden, ni siquiera tienen conectividad de algunos espacios de los barrios. Entonces, es, es mucho, digamos. Depende de los públicos con los que trabajemos, pero en general los nuestros son muy vulnerables. Eh, sí, le buscamos la vuelta. Pero es, es un gran desafío, la verdad que es un gran desafío que tenemos en extensión. Bueno, eh, la verdad que... hasta ha sido muy interesante el intercambio que, que se ha generado. Y, bueno, a partir de acá, todas las, las preguntas y que nos dejan mucho para ir pensando y trabajando. Eh, no sé si Graciela o Manuel, que, estaban, eh, que han sido quienes han impulsado esta actividad, quieren hacer un pequeño cierre, eh, les paso la palabra a ustedes. Y muchas gracias a... Carolina, Gabriela y a María Laura, y a todos lo, los que han acompañado en esta actividad. Eh, bueno, para cerrar, primero quiero agradecer, digamos, la predisposición de dejarnos trabajar con la encuesta a los ingresantes eh, por parte del secretario académico y el secretario de investigación de la facultad, porque realmente el apoyo institucional es lo único que permite lograr eh, resultados, hallazgo y poner en práctica algún proyecto que uno tenga en ese momento. Por el otro lado, quiero agradecer a Gabriela, que inmediatamente cuando Manuel comenzó a pensar en esta posibilidad, eh, inmediatamente sintió que era un desafío e invitó, pensando en la universidad como un todo, la participación tanto de Carolina como de, como de María Laura, que nos han dado un panorama importantísimo de lo que cada uno de ustedes hace en el área que le corresponde. Y creo que en ese sentido han quedado muchos interrogantes eh, que como institución la UNER se debe tener que plantear eh, los docentes y acá autoridades de gestión que deben estar tomando la aposta, porque este desafío es un desafío para todos. Así que creo que en ese sentido eh, es importante eh, ese trabajo en conjunto, porque es pensar en el estudiante, como decía Gabriela, es pensar en cómo se va formando a los docentes, eh, que era un poco lo que Carolina fue planteando, y los grandes desafíos y con que se encuentra la universidad, que María Laura explicitó que ya la UNER no lo está haciendo hoy ni ayer cuando comenzó la pandemia, sino que el área de educación a distancia va cobrando mayor énfasis, pero que viene ya de años atrás trabajando y como ella pudo mostrar en esta oportunidad ese... Trabajo que presentaron en el 2015 eh, en uno de los congresos este, que han participado con gente de la facultad, con docentes de la facultad. Así que creo que en ese sentido nosotros que venimos indagando sobre este núcleo tan particular que es el ingresante, eh, nos ha dado eh, muchos elementos que creo que le ha ayudado a la gestión, en momentos como fueron el año pasado, ver el tema de la conectividad, ver los grupos etarios, ver de a dónde eran nuestros estudiantes, pero con el aporte que ustedes han hecho y con lo que están logrando con, la, con las distintas perspectivas y programas, creo que eso va a poner a la UNER en ese lugar que siempre ha tenido para seguir pensando en otros desafíos, y bueno, este uno que ya no está en la docencia de grado, pero que ama la vida universitaria y ama el trabajo del docente, como la investigación y la extensión, porque respeta la Universidad Argentina, eh, creo que bueno son desafíos que vamos a tener que seguir pensando, y uno desde su vejez también tiene que estar pensando en cómo aporta, porque detrás de uno hay jóvenes hay niños que se están capacitando para un nuevo desafío que nos depara este mundo y el mañana. Bueno, nada más y gracias por mi parte. No sé si Manuel quiere... Sí, un, un pequeño comentario. Bueno, agradecerle obviamente a las expositoras que uno les, les tiró una idea y, bueno, se engancharon muy fácilmente y aportaron cosas a Sebastián, que siempre lo jodemos con cosas y siempre nos recibe y está ahí, digamos a Gabriel también, que nos ayuda mucho. Simplemente, digamos, para algo, para la reflexión final, yo siempre suelo jorobar mucho porque la universidad es una institución medieval. Es decir, la universidad, junto con la iglesia, son dos instituciones que pasaron de, del mundo antiguo, del medioevo, hasta la modernidad que nos toca. Y hay muchas, muchas, muchas cosas, inclusive de la universidad de hoy, que podemos reconocer de ese paso del medio de que parezca que yo hubiera tomado algo para decir esto que, que, que estoy diciendo, pero no es así. Por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando se abre la elección del decano, digamos, es el más viejo, digamos, el que, el que, el que abre la sesión, digamos, lo cual da una idea, digamos, de, de, de ese mundo medieval. Y traigo esto no para contar un hecho de la historia, sino porque, eh, digamos, por ahí nos surgió con tanta intensidad hoy, pero ojalá que esto sea un, un, una punta del de, de ovillo para seguir debatiendo y discutiendo estas cosas, me parece que no se agotan en una reunión, y que sería bueno que estas semillas germine y que otros la tomen en espacios más chiquititos, más grandes, etcétera, digamos, pero, digamos, este, eh, pensar cómo va a ser ese 11 de agosto del 2021 o el 11 de septiembre, un día que volvamos y abramos, la puerta del aula y digamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, yo soy fulano de tal o fulana de tal, digamos, y vengo a dar tal o cual cosa, digamos, porque sin duda, digamos, no, no, nos vamos a encontrar con un alumno muy, muy distinto y, y sin duda, digamos, esto va a traer aparejado las discusiones de, la, de, de, digamos, de mayores vínculos entre las facultades y las universidades, pero también eh, nos vamos a encontrar con un alumno que a lo mejor en esos planes de estudio en esos planes de estudio, se sienta incómodo o no tan a gusto, digamos, podría ser una, una posibilidad. Y ahí vuelvo a traerlo en la institución medieval, porque en la institución medieval, digamos, este, va, va a ser muy conservadora para, para estos cambios. Entonces, digamos, yo tal vez traiga un debate este, demasiado, eh, demasiado sofisticado, digamos, este, para, para discutirlo ahora, pero digamos, ahí en la institucionalidad de un mundo que que arrastra muchas cosas del mundo medieval, y un mundo que va a necesitar muchos cambios. Por ejemplo, los planes de estudio, la cantidad de horas, etcétera, digamos, van a ser cosas que, que más temprano que tarde van a eclosionar, y algunas de las cosas que no se dijeron acá, pero que también se, se pueden pensar es, es el temor a lo que se llama, digamos, en el mundo de la sociología, digamos, la, la posibilidad de la uberización, digamos, en este sentido, ¿no? Entonces, este, eh, ya no hace falta que yo dé clases, sino que me paguen por grabar las clases, digamos, pero bueno, son, son, son cosas que tenemos que, que, que ir pensando, digamos. Este, simplemente eso, muchas gracias. No sé si, si Cecilia querés cerrar. No, eh, simplemente agradecerles eh, que, que estén compartiendo este momento y y bueno, será hasta otra instancia en la que nos reunamos para, para seguir eh, debatiendo, construyendo y bueno, conversando sobre estas cuestiones que, que nos interesan eh, a todos los que estamos formando parte de, de la universidad pública. Bueno, saludos a todos, gracias por la invitación y espero que la pandemia haya sacudido los muros de esa universidad medieval, por lo menos que tenga algo positivo la pandemia, ¿no? que haya servido para eso, para movilizar. Sí, yo también. Vale. Muchas de, gracias. Muchas gracias, la verdad que los hacen bien para, para seguir pasando. Este, no se agota, por supuesto, ni mucho menos en una reunión, sino que será un espacio de construcción colectiva. Me parece que hoy el rector cerraba su reunión hablando de la, de la importancia de la sinergia, habrá que empezar no a competir, sino a ver qué es lo que lo, lo potencial y lo que está funcionando y las buenas prácticas y lo que está pasando Exacto. dentro de las aulas, porque eso es lo que, lo que creo que nos va, nos va a sacar lo mejor y, y va, vamos a lograr posicionar esa universidad que tanto queremos. ¿no? Así que muchas gracias por, por ese espacio y creo que hay que animarse a seguir pensando ¿no? hacia dónde quiere ir la Facultad de ciencias económicas me parece que hacia dónde tiene que apuntar la gestión, toda la comunidad académica, pensando en esa línea, me parece que, que va a dar elementos para, para seguir construyendo este, la facultad que quieren y la universidad en su conjunto. Así que muchas gracias por, por esta invitación. Adiós. Gracias. Chao, hasta gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.